Las conquistas que vamos a lograr solo las garantizamos Hugo y Karina Sosa. Tiene que a llegar la victoria con Hugo y Karina. Ya se escucha la consigna. Tiene que a llegar con el poder de la gente. Hugo será presidente. ¿Tiene que estar en llegar por la esperanza y la vida. La mayor parte de la población y el pilar más importante en este país. Y vamos todos juntos con el frente mi joven corazón así lo siente y vamos todos juntos con el frente hubo mi presidente por un país mejor cambiando el salvador Hugo a Karina son juntos la solución y vamos todos juntos con el frente siempre vamos al frente Presidente. ¡Viva El Salvador!